Hola, ¿cómo estás? Eh, te saludo nuevamente desde Crescante. La verdad es que había tenido muy abandonados los contenidos de nuestro canal y de nuestra comunidad y espero eh, retomarlos con mayor fuerza y con mayor sentido. Eh, la verdad es que he un poquito desconectado. Pero hoy eh, retomo y retomo con la, la revisión de un tema que, que me, ha, me ha parecido bien interesante y que he estado retomando últimamente porque eh, eh, eh, he tenido algunos amigos y conocidos que están leyendo el libro de las cinco heridas del ser y que eh, de Lisa Borbol, cual te recomiendo ampliamente, si puedes, para iniciar en este camino del, del desarrollo humano y que te hace consciente de eh, esta experiencia vivencial de abrir y, y reconocer tus heridas, tus heridas para curarlas. Pero para ello necesitas enfrentarlas. Pero eh, eh, por ahí tengo conocidos y, y personas que se venden como falsos gurús que te van a ayudar a, a resolver estas heridas de, del ser. La verdad es que nosotros como coaches o de alguna manera como eh, algún facilitador en este sentido, pues simplemente te acompañamos y te brindamos herramientas para que tú, desde tu conciencia, eh, te atrevas a trabajarlas y a trascenderlas de alguna manera. Pero eh, la verdad es que acércate a un profesional, pero también empápate de los contenidos de estos temas que te van a ayudar mucho a reconocer este tipo de situaciones que a lo mejor no conocías. Y la verdad es que nosotros desde el nacimiento tenemos este de, esa necesidad de nuestra alma de, de, de ser aceptada, de pertenecer, de, de, de tener eh, un sentido como tal. ¿no? Y de vez en cuando, cuando nosotros empezamos a crecer, no particularmente en nuestra niñez, eh, hay acontecimientos, situaciones que nos marcan y que inclusive de verdad hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Y de ahí nos compramos la historia que nos contamos debido a la circunstancia que hemos vivido y con eso nos ponemos máscaras. Y estas máscaras nos hacen creer qué y justificarnos de esas situaciones y en ocasiones es que ni siquiera nos damos cuenta en otras nos damos cuenta de la situación por ejemplo y te lo voy a compartir a título y con experiencia propia mis papás son separados desde que yo tenía tres años mi papá decidió formar otra familia mi mamá se se separó no sé cuáles fueron los motivos de esta situación pero yo fui hijo único de esta primera relación mi papá después formó otra relación con otra eh, persona y tú tu tuvo más hijos. Eh, y de alguna manera, esta situación me marcó. ¿Por qué? Porque yo en la primaria, y secundaria, crecí en un entorno y ambiente en el cual, eh, de alguna manera, esta frase de divorciados era tachada señalada de alguna manera y también esta parte de no tener eh, pues de alguna manera esta eh, familia funcional como nosotros la como yo la conceptualizo desde mi modelo mental pues hizo que yo tuviera algunos tipos de comportamientos que hasta hoy por ejemplo todavía tengo que seguir trabajando reconociendo porque. qué porque la realidad es que pues, todavía tengo que estar trabajando para trascenderlas completamente. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, era difícil que mis padres pudieran estar a una, eh, llegar a una ceremonia eh, de algún reconocimiento, algún festival. Entonces casi nunca iban. La otra cuestión, había veces que quedaba de alguna manera eh, de ver. A mi papá y por situaciones laborales no llegaba, ¿no? Mi mamá también estaba involucrada todo el día en, en su trabajo, entonces yo me justificaba a través de ello y sentía estas heridas. Sin embargo, pues no sabía yo qué era. Después de leer el libro me di cuenta que estas heridas están ahí presentes en mí. Por ejemplo, las heridas las define Lisa Bourbeau como la herida de traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia. Y estas hacen que nosotros nos pongamos alguna máscara como eh, la traición, una máscara de controlador. Y yo inmediatamente me identifiqué. ¿Por qué? Porque en mi vida trato de controlar la vida de todo mundo y tener todo bajo control. Y, y si algo se revela, me pongo con ira, enojado, molesto. Entonces ahí está una... De, en mayor medida, no la de rechazo, pues es, es la gente que huye, evade, no quiere una relación real, formal, no en, en, en capítulos posteriores o en videos posteriores. Vamos a profundizar más en cada una de ellas. El abandono, el abandono tiene que ver con esta parte de la gente que se vuelve dependiente. Dependiente, se pone la máscara dependiente y busca depender de los demás, de una relación, de un trabajo, de, de muchas cosas. Y la humillación es el masoquista, aquel que le gusta y le encanta estar con esta máscara de, de, de masoquista o sufrido, ¿verdad? Que yo le llamo. O al de la injusticia, que esas. Oh, cada que hay algo injusto, que siento que me están tratando injustamente, ¡pum! revienta mi, eh, mi emocionalidad. Y. Tiene que ver con la rigidez, el ser cuadrado, el ser. No me salgo de este modelo, no me abro a nuevas posibilidades. Entonces, cuando yo leí este libro, me identifiqué rápidamente con dos de ellas. Y no quiere decir que las otras no las tenga, también las tengo. Pero esas heridas han hecho que no me ponga unas máscaras a lo largo de mi vida. Platícame tú. Si es que lees el libro o si ya conoces de este tema, ¿cuáles son las que has identificado a lo largo de esta historia? Posteriormente platicaremos un poco de cada una de ellas y al final pues algunas herramientas que se tienen para poder trabajar las mismas. Si te gustó este video y este... Ya he tocado estos temas en videos anteriores, pero hoy te lo quiero volver a compartir. Si te gustó el video... Dale like, conéctate, suscríbete y comparte para que, genere, que generemos mayor comunidad. Nos vemos pronto.